¿Las gárgaras o el consumo de cebollas o ajo ayudan a prevenir la infección con el coronavirus? Hacer gárgaras con vinagre, con sal, con bicarbonato de sodio o con otras sustancias no ayudan a prevenir esta infección. Enjuagarse la nariz, beber agua cada 15 minutos, comer ajo o cebollas tampoco previenen la infección. Además de evitar el contagio mediante el distanciamiento Lavarse frecuentemente las manos y usar una mascarilla, la mejor prevención es fortalecer nuestro sistema inmunológico, durmiendo mucho, comiendo frutas y verduras, incluso ajo y cebollas, y caminando al aire libre si es posible mantenerse lo suficientemente lejos de otras personas.